Primero que todo, pues buenas tardes, bueno. Y pues, el, por el día de mañana cumplo yo 10 meses de estar acá en el... porque la casita fue colapsada por la ola invernal. Pues nosotros de verdad todos acá esperamos que nos gestionen lo más ligero que se pueda las casitas. Porque esto acá es un conflicto, la, la convivencia acá, es muy duro. Muchos problemas, muchas enfermedades, de todo se ve acá, de todo. Entonces, la verdad, pues, quisiéramos que de verdad, que el gobernador dijo que por tardar para marzo las casas, que ojalá no las dieran antes de marzo, para febrero o algo así. Danificada por la inundación y también va para reubicación en Madre Vieja, sí. en el barrio Alfonso López. Lidelia. Bueno.